Qué gusto me va a poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Arrancamos la semana y la temperatura para esta tarde estaría alcanzando los 35 grados centígrados. Ambiente bastante caluroso, el pronóstico de lluvia es muy bajo, la humedad relativa en 59% y el ambiente cálido va a continuar en el transcurso de la noche. Estaríamos cerrando jornada con temperatura de 29 a 30 grados centígrados, también sin pronóstico de lluvia y la humedad relativa en 55%. Las temperaturas y con para García, máxima 34 con mínima de 19 grados Santa Catarina también alcanzando los 34 grados centígrados con mínima de 20, en San Pedro, máxima 35, mínima 21 grados Celsius para el municipio de Santiago, la temperatura máxima llegando hasta 36 grados centígrados, 35 para San Nicolás, Escobedo, Guadalupe también para Podaca, en el municipio de Espedesquería, temperatura máxima llegando hasta 36 grados con mínima de 23, en Juárez, Cadereyta máximas 35 a 36 grados centígrados, con mínima de 22 a 23 grados Celsius y un cielo parcialmente nublado, predominando. El índice de radiación solar para esta jornada se encuentra en nivel 10, esto quiere decir que muy alto, así que si usted va a salir de casa de 12 a 4 de la tarde, manténgase bien hidratado y también cargue con algún bloqueador solar. Para el día de mañana martes, amaneciendo con temperatura de 23 grados centígrados, como máxima llegando la temperatura hasta los 36 grados, así va a continuar para el día miércoles, cielo medio nublado el pronóstico de lluvia en un 25% con máxima de 36 mínima de 22 grados centígrados el día jueves máxima 35 mínima de 23 grados celsius el día viernes se activa el pronóstico de precipitación hasta en un 60% con máxima de 32 mínima de 22 grados centígrados el día sábado cielo medio nublado disminuirá la probabilidad de precipitación a temperatura máxima de 36 con mínima de 22 grados centígrados también le comento en información nacional tendremos canales de baja presión que se están desplazando por todo el centro y también por el sur y el sureste de la República Mexicana no se descarta la probabilidad de precipitaciones para esta jornada para Cancún, también para Mérida en Veracruz y en Tuxtla Gutiérrez la temperatura máxima de 30 a 35 grados con mínima de 23 a 25 grados centígrados allá para el municipio de Celaya cielo totalmente soleado con máxima de 33 mínima de 13 grados centígrados en Reynosa, cielo parcialmente nublado máxima 33 con mínima de grados centígrados, Torreón Soleado, también para Guadalajara con máximas de 32 a 34 grados, mínima de 2 a 16 grados centígrados, en Acapulco 32 con 22, cielo parcialmente nublado, así va a continuar para Mazatlán, con máxima de 26, mínima de 22 grados centígrados, en el territorio tejano 29 a 33 para El Paso, y también para Macalén, en Chihuahua, cielo completamente despejado 33 con 15 grados, y para Tijuana, ambiente fresco para esta noche de lunes, de 12 a 13 grados, y la temperatura máxima se estima que está alcanzando los 19 a 20 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado predominando. Y ya por último le informo que para este día de lunes la luz solar la salida a las 7 con 3 horas y la puesta a las 20 con 13 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que tenga usted un excelente lunes.